Para enfrentarse en las ciudades de Chengdu, China. Y nuestra Adriana Díaz estará allí con bandera bonicua. Finales del Campeonato Mundial de Tenis de Mesa 2022, desde Chengdu, China. Del 30 de septiembre al 9 de octubre, solo por WIPR. Nuestro. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPR-TV San Juan, WIPM-TV Mayagüez y wste TV San Juan. 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Buenas noches familia les habla Madeline Ortiz y les doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica. Para hoy, 31 de agosto de 2022, vamos a estar celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Loto Cash y Doble Revancha. Los sorteos de hoy serán certificados por el auditor Ricardo Carmona de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company. Y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica, presente siempre aquí en el estudio. Para esta noche, el Powerball tiene un gran premio de 134 millones de dólares. Y aprovecho para dejarte saber que si ya tienes el app de Lotería Electrónica, debes actualizarlo para participar en sorteos y promociones. Crear tu cuenta es muy fácil. ¿Qué esperas? Bájala y regístrate ya para que puedas ganar premios adicionales al instante. Raspa tu suerte con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega 7 en fuego y gana Gana hasta 50 mil dólares o busca Lucky Win y gana hasta 10 mil dólares. Juega paquete que te pegues con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega paquete que te pegues y ahora damos comienzo al sorteo del Pega 2. Muchísima suerte a todos los que jugaron para la noche de hoy. El número ganador de Pega 2 comienza con el cero. Segundo número. Segundo número de pega 2 es el número 4. El número ganador del pega 2 es el 04. Repito, el número ganador del pega 2 en la noche de hoy es el 04. Ahora continuamos con el pega 3. Muchísima suerte, familia, ese boleto en mano. El número ganador de pega 3 comienza con el 1. Segundo número. 4. Tercer número es el 3. El número ganador del pega 3 es el 143. Repito, el número ganador del pega 3 en la noche de hoy es el 143. Y ahora pasamos al pega 4. Muchísima suerte, Puerto Rico. ¿Qué número usted jugó? ¿Cuál es su número de la suerte? El número ganador comienza con el 3. Segundo número: 6. Cuarto número del Pega 4 es el 8. El número ganador del Pega 4 es el 3658. Repito, el número ganador del Pega 4 en la noche de hoy es el 3658. Ahora continuamos con el multiplicador que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Adelante. El número ganador del multiplicador en la noche de hoy es el número 3. Repito, el número ganador del multiplicador es el número 3. Y ahora pasamos al sorteo de Loto Cash, que cuenta con un premio de 680 mil dólares. Adelante con el sorteo. Muchísima suerte a todos los que jugaron Loto Cash. El número ganador comienza con el 33. Segundo número, 25. Tercer número, 32. Cuarto número del Loco Cash es el 13. Y el quinto y último número, es el 22, ahora continuamos con el sorteo de Bolo Cash, que es el número 3. Los números ganadores del Loto Cash son el 33, 25, 32, 13, 22 y el Bolo Cash es el número 3. Ahora pasamos con el sorteo de la doble revancha, que tiene un premio de 405 mil dólares. Adelante con el sorteo. El número ganador de la doble revancha comienza con el 8. Segundo número, 3. Tercer número, 19. Cuarto número, 31. Y el quinto número de la doble revancha es el número 7. Ahora pasamos al sorteo del Bolo Cash de la doble revancha. Que es el número 1. Los números ganadores de la doble revancha son el 8, 3, 19, 31, 7. Y el Bolo Cash es el número